Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno queridos, y hoy... Nada, estaba leyendo las noticias como lo hago habitualmente, como lo hago todo el tiempo básicamente. Y me encontré con, con esto aquí en el grupo que tenemos de What Latinoamérica Oficial de Facebook. Que de paso los invito a que se, que se unan. Y acá hubo una publicación del señor Gerardo Pablo Zapata que me llamó mucho la atención. Y tiene que ver con esto, ¿no? Que dice, ¿para cuándo la rama argentina? Hicieron la polaca que es horrible. Bueno, yo la verdad que no comparto esa, esa opinión. Pero bueno, es lo que él publica. No van a ser nuestros tanques. Bueno, a lo que también un poquito estoy tratando de, de, digamos, de convocarlos a ustedes. A ver qué piensan. Pero yo no hablo solamente de la rama argentina. A ver, no quiero que suene demasiado patriótico como que solamente la rama argentina es la que valdría la pena. Y mucho menos. Creo que estaría bueno desde desde mi lugar plantear esto eh, como, como sucede WOT y ya que tengo por suerte la, la posibilidad de tener un micrófono adelante y poder ser escuchado en algunos casos eh, tanto por la gente de Wargaming como por el público en general que, que juega WOT y, y bueno me gustaría esto tirarlo acá en la mesa y ver qué piensan ustedes a ver acá algunos chicos eh, empezaron a, a comentar algunas cosas eh, estaría bien dice Fernando Pérez Aguilar eh, Iván Gastón dice son muy modernos, como que calcula que no, no los pondrían por eso eh, nuestra rama llegaría a máxima tier 8 mm, que llegué ahí pero, me, pero que la hagan no, dado que tienen varios modelos él lo que pregunta es si eh, van a ser nuestros tanques y le responde que no, dado que tener varios modelos y tanques que no pasaron del papel bueno, pero hay muchos en el, el WOT que fueron solamente planos. Muchísimos. Y otros que solamente planos. Y otros que solamente fueron maquetas, que nunca se vieron en el campo de batalla. ¿Fueron a la Segunda Guerra Mundial? No, no, no. <coughs> no. Eh, sí, con los ingleses, pero solo de manera voluntaria. Creo que el tipo se refiere a los tanques y estuvieron en ese tiempo por los últimos. A ver. Imagina cómo hablarían sus comandantes. Bueno, había uno que tenía la, la, voz, la voz de un muchacho argentino. Che, boludo, dice. Eh, así que, bueno, no sé. Yo les, les planteo la idea. A ver qué, qué piensan. Pero yo no, no lo quiero dejar acá realmente. No lo quiero dejar solamente en, en el TAM eh, argentino. Me gustaría a ver qué piensan de, de una, una posible rama... Eh latinoamericana, podríamos decirlo. No quiero, estar, digamos, no quiero incluir a Estados Unidos porque realmente ya tienen una rama propia y ya, ya todos sabemos que estuvieron en la Segunda Guerra y bueno, toda, la, toda la, la historia ya la bien conocida por todos nosotros. Pero bueno, por eso digo, la, la, mi intención más que nada es decir... Empezar a abrir un frente más con respecto a esto y empezar a que Wargaming empiece a escuchar ¿no? a la gente de acá de Latinoamérica. Aunque seamos poquitos, sé que... que obviamente no somos como el servidor ruso que tienen 600.000 personas jugando. Lo sé perfectamente. Eh, pero pero bueno, ¿por qué, no? ¿por qué no? Por lo menos, tal vez, lo que podríamos sugerir es empezar a hacer una rama latina o empezar aunque sea que vayan sacando de a poquito tanques premium eh, latinoamericanos a mí me da lo mismo realmente que sea o argentino o chileno o uruguayo o, o de brasil o de perú o de paraguay o de bolivia o de donde sea o de méxico o de panamá no me interesa me da exactamente lo mismo por eso yo quiero ampliar las fronteras de para cuando la rama americana la, la, la rama latinoamericana o sea la rama del latam de lo que somos nosotros de méxico hacia abajo somos todos latinos, o sea, estaría bueno lo ideal sería una rama completa, ahora, ¿qué piensan ustedes? si les gustaría realmente que haya aunque sea tanques premium, por ejemplo que salga un TAM, que salga un Leopard chileno, o que salga un tanque de Brasil, tal vez, bueno que esté, que esté obviamente, puede ser que haya tanques que estén desfasados a nivel historia, porque estos tanques son muy modernos, como de, decía alguno de los chicos por ahí, pero quién sabe, tal vez hay algunos tanques eh, como saben ustedes que comparten nacionalidades ya te digo hay el leopard que es en realidad de fabricación alemana eh, creo que también lo tienen la gente de chile podría ser eh, yo qué sé tal vez un, un tanque argentino de, de, no sé, de la época de los 70 de los 60 no sé más o menos de los 50 tal vez eh, o algo o algo de ya te digo, de brasil o de perú o de bolivia o de méxico o de donde fuera pero estaría bueno, a ver qué piensan ustedes, si les, les parece eh, válida la idea, si les gustaría... Ya te digo, la rama yo creo, en mi opinión personal, que estaría buenísimo, que sería lo ideal. Pero tal vez si no se consigue eso, aunque sea ir consiguiendo tanques premium. Estaría muy lindo poder ver acá en nuestro server eh, algunos tanques que, que sean de la, de la comunidad. Y que en cierta forma nos podamos sentir orgullosos nosotros de decir, bueno, esto salió de acá, salió de, de, de, de, de Sudamérica o de América Latina, mejor dicho... Eh, de LATAM y, y podemos llegar a tener nuestros propios tanques y que en Europa puedan jugar también con nuestros tanques. Ya te digo, aunque sea con un par de tanques premium que vayan sacando, estaría bueno. Esa es mi opinión. Me gustaría saber la tuya. A ver cuál es. Si te parece que estaría bueno en la rama. Si estaría bueno los. Eh, si te gustaría más que nada. Que saquen por lo menos tanques premium. Aunque sea de eh, cualquier país de Latinoamérica. ¿Bien? Eso por un lado chicos, y lo otro que quería decirles es que, para aquellos que no sepan, está en el, en la tienda de en la tienda premium del WOT, del World of Tanks Tienen el Defender y tienen el ST Ward, Ward. Eh, Este es un mediano que pega muy muy lindo, tiene un 122, es, eh, que pega la verdad que bastante bastante lindo Bueno, el Defender ya conocido por todos Defender simplemente es la denominación del 252U con el camuflaje del defensor ruso Que en el cañón, si no mal recuerdo y la traducción que me habían dicho es eh, De aquí no pasarán o algo así que tiene el Defender en su cañón eh, Bueno, los precios depende varían de cada país, así que no, no tiene mucho sentido que yo les esté diciendo eso eh, Lo que sí... bueno, fíjense si les convienen lo, los, los precios que tienen y demás Yo ya ahí ya no me meto si tienen alguna duda al Defender o del Guard, me, me escriben en los comentarios y podemos llegar a hacer algún análisis o incluso sacarlo al campo de batalla, amigos. Pero bueno, eso, quería plantearles eso que les, que les dije recién, no mucho más. Eh, me surgió esto, fue un video espontáneo, o sea, así, a lo, a lo bruto, a lo crudo, porque vi esto y me pareció muy interesante. ¿Para cuándo la rama latinoamericana, agregaría yo, más que argentina? Eh, ¿Para cuándo la rama latinoamericana? Y si no se puede, ¿por qué no tanques premium latinoamericanos? Por favor, Warren. a ver. Así que bueno, amigos, déjenme en los comentarios si les parece interesante o no. O no tiene sentido o está bien como está el juego así. No hace falta agregar más tanques premium, ni más ramas, ni mucho menos eh, latinoamericanos. Así que bueno, por eso me gustaría saber todas sus opiniones, queridos amigos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por eh, suscribirse. Deja tu like y nos vemos en la próxima. Chau, chau.